Estamos aquí enfrente de los juzgados movilizándonos, ya que es la primera, el primer juicio colectivo contra Globo eh, por una demanda de la seguridad social a raíz de una inspección de inspección de trabajo donde se vio que Globo eh, hacía fraude a la seguridad social eh, considerando a sus trabajadores y trabajadoras falsas autónomas cuando deberían de ser personas asalariadas. Eh, la única sentencia que esperamos desde la app es el reconocimiento de la relación laboral entre Globo y su plantilla. No esperamos otra, ya que ya hay doctrina del Tribunal Supremo y hay una ley Rider que así lo que así les obliga. Globo sigue empeñado en sus prácticas fraudulentas, sigue recurriendo todas las sentencias que han salido, y, y sigue defendiendo que sus, su plantilla son falsos y falsas autónomas y desde la vamos a seguir defendiendo que estas personas son traba, trabajadoras asalariadas y como tal deben estar enmarcadas dentro del convenio de hostelería de Araba en el nivel salarial 3, eh, donde así les reconocemos y así defendemos que, que deberían de cobrar con los correspondientes derechos laborales que esto les, les asigna. <risa>